Buenas tardes, los saludamos desde Enlace Noticias. Con información importante de las últimas horas, iniciamos con titulares. En normalidad transcurre en Barranca Berbeja, jornada de elecciones de Congreso de la República y consultas interpartidistas. Desde los puestos de votación, Enlace Noticias se entrega reportes de cómo transcurren las elecciones en el distrito. Ciudadano denuncia posible presión a electores en puestos de votación en la ciudad. Crítica es la situación de orden público en el sur de Bolívar por enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el LN. A esta hora hay desplazamientos hacia cabeceras municipales en San Pablo y Cimití. Conozca el rescate de un felino de una alcantarilla por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. En los deportes, destacada participación de atletas de Barranca Bermeja e entre colegiados del departamento. Y al cierre, avanza campaña de recolección de libros para niños del campo. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, enlace en noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos enlace noticias. En total normalidad transcurre la jornada electoral en el distrito de Barranca Bermeca. La instalación de la misma se cumplió en la sede de la Universidad Industrial de Santander Luis. En las instalaciones de la Universidad Industrial de Santander en Barranca Bermeja, el alcalde Alfonso el Manrique dio apertura a las elecciones de Congreso de la República y consultas interpartidistas. Durante todo el mes se ha venido trabajando todo el año, pero particularmente esta semana hemos tenido primero Consejo de Seguridad, segundo Expedición de Decretos tercero PMU ayer nacional con el señor Presidente de la República y las Fuerzas Militares y de Policía y en esta mañana también tenemos PMU permanente, es decir puesto mando unificado, autoridades militares de Policía, Ministerio Público, Fiscalía General de la Nación, además un acompañamiento internacional que tenemos en Barranca Bermeja. El mandatario de los barranqueños estuvo acompañado de representantes de la organización electoral, Policía, Fiscalía y Ministerio Público, entre otros. Esperamos pues que tengamos ya de parte de la Registraduría Nacional también todos los resultados en corto plazo para que tengamos también ya un cese pues de toda la jornada de la mejor manera. En total normalidad se ha cumplido hasta ahora el inicio de esta justa democrática. Sobre cómo avanza a esta hora el proceso electoral en los distintos puestos habilitados para tal fin, se reporta a esta hora la periodista Yajaira Porras. Adelante, Yajaira, buenas tardes. Así es, compañeros televidentes, muy buenas tardes. En este momento estamos al frente de las instalaciones del colegio Infantas es uno de los puestos de votación más concurridos en Barranca Bermeja. Aquí están habilitadas más de 5.000 personas para votar y hay 18 mesas de votación para que usted se acerque y ejerza su derecho al voto. También a esta, a esta hora ha llegado masivamente las personas, sobre todo las personas adultos mayores, a ejercer su derecho al voto. Por otra parte, quería comentarles que ya se están recibiendo algunas denuncias en cuanto a todo lo que tiene que ver con estos comicios. Precisamente estoy con Eiter Fabián Rico, quien nos va a hablar acerca de la Plataforma de la Registraduría Nacional que hasta el momento se ha caído, Eiter. Buenas tardes, cuéntale a la comunidad de Barranca Bermeja. Muy buenas tardes, bueno, efectivamente, el comportamiento de los ciudadanos se a ejercer su derecho y su deber al voto. Lamentablemente hemos notado que la desde tempranas horas ha venido fallando desde las 8 de la mañana, tanto la aplicación de la registrado y no permite que las personas puedan identificar dónde son sus lugares de, ubic de, de votación y lamentablemente no, no, no se ha podido acceder. Muchas personas se han acercado y han manifestado, entonces tienen que hacerlo de forma manual a la antigua, revisando en los puestos de votación, en las diferentes carteras que están ubicadas en ...donde les corresponde ejercer su derecho al voto. Aider, muchísimas gracias. Pues esta es la información que nos decía este ciudadano. Al parecer la plataforma ha caído porque pues como estamos en el día electoral, muchas de las personas no habían tenido la oportunidad anteriormente de verificar su puesto de votación a través de la plataforma digital, por eso colapsa, por eso se hace el llamado a la comunidad para que ejerza su derecho al voto y verifique su puesto de votación. Su puesto de votación a través de las listas que están en, a, a la entrada de cada lugar. Esto es todo por el momento, compañeros. Desde el Colegio Infanta se informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras. Gracias, Yajaira, por su información. En otras noticias, un ciudadano asegura que denunció ante las autoridades una posible presión a electores en puesto de votación del distrito de Barranca Bermeja. Específicamente en estas elecciones es gravísimo el asunto que está sucediendo en cada puesto de, so, de, de votación de Barranca Bermeja, donde se está haciendo ingreso libre a cada elector solamente, como podemos ver allá, mostrando la cédula. Es decir, yo he entrado ya a tres puestos de, de votación en Barranca Bermeja. En los puestos de votación en todas las uh, elecciones anteriores solo se debe ingresar, uno, el, el votante debidamente registrado, dos, el, el, el acompañante o tres, un testigo electoral. Entonces el tema es gravísimo porque he notado en el puesto de Belemitas que un señor ha acompañado cuatro veces a electores al, al cubículo. Esto significa que está haciendo presión para, para ejercer su voto. Esa es la denuncia específica, ya se le dio conocimiento en el caso de Belemitas al, a la Fiscalía, que, al representante de la Fiscalía, al representante de la Policía Nacional y al representante de la registraduría y procederemos a darle conocimiento a la Procuraduría Provincial. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa, agenda, tu cita en www.chrome.com.com. El ministro de Justicia y el comandante de la quinta brigada entregan reporte de normalidad de elecciones en Santander. Un saludo especial a todos los santandereanos, la quinta brigada del Ejército Nacional tiene bajo su responsabilidad hoy 280 puestos de los 277, invitamos a todos los santandereanos a ejercer su libre derecho al voto, ya que la quinta brigada y los soldados del Ejército Nacional están comprometidos y haciendo un esfuerzo para garantizar la tranquilidad y la paz en ese ejercicio de comicios electorales de hoy. Señor Ministro de Justicia. Como Ministro de Justicia, darle una agradecimiento agradecimiento especial a nuestro comandante de la quinta brigada del ejército, el coronel Roa. Por supuesto, estamos en una fiesta electoral en el cual invitamos a todos los bumangueses, toda la gente del departamento de Santander y el resto de Colombia para que ejerzan el derecho al sufragio. A elegir, ser elegidos. Es nuestro derecho, es nuestra democracia la que está en juego. Y por supuesto, Coronel Rodal, un saludo muy especial a todos nuestros soldados que lo dan todo por nuestro país para hacer respetar la democracia. Fue la causa y los queremos muchísimos. El periodista Carlos Andrés Cuadrado se encuentra con la vocera de la misión de observación electoral MOE para entregar un reporte de la jornada electoral de este domingo. Adelante, Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja que se conecta a través de Enlace Noticias, precisamente estamos haciendo el cubrimiento especial de las elecciones 2022 que se llevan a cabo en el distrito de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio, ya. hasta ahora en el colegio, el instituto, 26 de marzo se llevan a cabo estas elecciones en los puestos de votación. Las autoridades están a la entrada regulando también y también garantizando este ejercicio al voto. La comunidad, como ustedes pueden observar en pantalla, ha participado masivamente a estas jornadas electorales. vamos a, a Estamos con eh, Patricia Conte, ella es la encargada de la MOE precisamente sobre las garantías electorales que se cumplen hasta ahora en Barranco Bermeja. Muy buenas tardes, Patricia, y bueno, coméntenos acerca de cómo se llevan a cabo estas elecciones y si se ha presentado alguna normalidad con referencias a la selección. Muy buenas tardes a toda la audiencia local y regional. Recordarles que la misión de observación electoral está prestando sus ojos y oídos al servicio de la democracia, que se reciben reportes ciudadanos a través de, del 315-266-1969. Eh, hasta ahora hemos observado mucha afluencia de votantes en todos, en todos los lugares. Nuestros observadores están en distintos puestos de votación, observando el, el correcto desarrollo del proceso electoral. Eh, decir que se han recibido algunos reportes eh, frente al tema de publicidad, cerca a algunos de los puestos de votación, decir que se han recibido reportes eh, de algunos votantes que efectivamente no han podido eh, revisar en la plataforma de la registraduría para ubicar su puesto de votación eh, invitar está a eh, Está mostrándose posible lluvia, invitar a que la, la ciudadanía se acerque prontamente a los puestos de votación a ejercer el derecho al voto. Recordar también que este es un día de, de fiesta de la democracia, que es importante que hombres, mujeres y población diversa se acerquen a, a ejercer el derecho al voto. El, el, estas elecciones son muy importantes porque quienes eh, estén eligiéndose son las personas que van a definir las normas, que van a regirnos durante los próximos cuatro años. De observación electoral, ¿cuántas denuncias reciben el día de hoy? sabemos ¿Conocemos ese dato hasta el momento? Ahorita a las 12 del día eh, eh, sale Alejandra Barrios, nuestra directora nacional, quien va a hacer el reporte de los de la sumatoria de los reportes que hemos recibido a nivel nacional. Entonces vamos a tener también el corte eh, de lo que estamos reportando acá en el Magdalena Medio. Entonces... Eh, Patricia, conocemos que en el municipio de Simití, en el día de ayer se se realizó un desplazamiento por parte de las comunidades con referencia al conflicto que se vive ahí y precisamente el asesinato de dos personas días anteriores. ¿Qué pasa, qué sucede y cómo se, se llevan a cabo las elecciones en ese sector? ¿Se está garantizando eh, eh, la, la, la, las elecciones en este municipio? Respecto al tema electoral, nos informaban esta mañana del puesto de mando unificado que efectivamente la mesa se instaló allí en el, en el corregimiento del Diamante de Cimití eh, y pues que sí hay un grupo de aproximadamente 100 personas en el casco urbano del, del municipio, pero sería importante verificar con el puesto de mando unificado si se les instaló mesa en el casco urbano a, a las víctimas de este desplazamiento. Hablan de abstención, ¿hay alguna posibilidad de esto? en este municipio? Eh, yo realmente, no tenemos eh, conocimiento de esta situación eh, sí sabemos que los eh, candidatos y candidatas estaban muy preocupadas por este hecho de desplazamiento masivo hacia el municipio y estaban solicitando el día de ayer que ojalá y se ve instalar una mesa en el casco urbano para estas personas pero eso es una decisión institucional por eso es importante poder consultarlo con la registraduría eh, a ver qué decisión se tomó. La invitación a Barrancabermeja para que venga y ejerza su derecho al voto Invitamos a toda la ciudadanía eh, a, a ejercer el derecho al voto, ojalá antes de las 3, de 4, de las 3 y media de la tarde, no dejar para, para última hora. Decirles que este es un momento importante, decisivo para el país y que a través del 315-266-1969, que es el WhatsApp de pilas con el voto, van a poder estar a través de este WhatsApp enviando todos los reportes de irregularidades que observen. Pueden anexar videos, pueden anexar fotos, pueden adicionalmente anexar documentos de los que se tenga conocimiento. Gracias Patricia de la misión de observación electoral MOE en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio en los territorios aleaños al Magdalena Medio eh, ella informó sobre el Whatsapp que la ciudadanía y la comunidad en general pueden tener en cuenta para hacer llegar sus denuncias a esta hora se registra eh, alta influencia de, de gente están llegando aquí a este puesto de votación como lo anunciaba antes 22 de marzo donde se registra la masiva participación de la comunidad este es un informe de Carlos Cuadrado para Enlace Noticias Gracias Carlos Andrés por su información desde los diferentes puntos de votación en Barranca Bermeja con esta información hacemos una pausa ya regresamos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 Oferta especial en los autoservicios La Quinta Por compra de 25 mil pesos en productos Colgate Lleva 5 libras de arroz casanare a solo un peso Máximo dos ofertas por cliente Oferta válida del viernes 11 al martes 15 de marzo Tú visualizas el futuro y lo haces de realidad Tú te enfocas en tus metas y las logras Tú ves el hoy como una oportunidad Celebra tu mes contigo Haz una cita para ti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 Ortopedia, prótesis, órtesis y artículos hospitalarios. Calidad para su bienestar. Lizandro Murillo G. Estamos ubicados en la carrera 27, número 5027, Barrio Colombia, al lado del Parque de la Vida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 para que usted sepa que nuestro candidato piensa en ustedes. ¿Ah, sí? Solo se preocupan por las elecciones, ¿y después qué? Esto no puede seguir pasando. Vota conciencia. Dale a tu voto el valor de hacerlo bien. Enlace Televisión, comprometido con la democracia.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 Tras enfrentamientos entre el Calán del Golfo y el L.N. hay desplazamiento desde la vereda al Diamante hacia el casco urbano de Cimití en el sur de Bolívar. Enlace Noticias ha logrado establecer que comunidades de zona rural de Cimití en el departamento de Bolívar se concentran frente a las instalaciones de la alcaldía de esa municipalidad y de San Pablo, también en el mismo departamento. En el municipio de Cimití se cuenta con presencia de equipos de fiscales, pero también de la Policía Nacional. De acuerdo a una situación que se presenta el día jueves, precisamente, donde aparecen dos cuerpos sin vida en ese corregimiento del de Diamante, eh, al parecer por un enfrentamiento entre LN y Clan del Golfo, estas dos personas fueron evacuadas para el respectivo levantamiento e inspección a, a cadáver. Eh, las personas se desplazaron hacia el casco urbano de Cimití, donde la alcaldía recibió a, a las personas y eh, los ubicó en su respectivo albergue, brindándole todas las garantías. Habitantes de las veredas del Diamante de Cimití, Vallecitos, Aguas Lindas Las Pavas de San Pablo se han desplazado a las cabeceras urbanas. De igual forma, con relación a las elecciones del día de hoy, el puesto de votación del Diamante tiene la cobertura, está instalado, tiene material electoral, tiene los jurados y está dispuesto para que los eh, ciudadanos de este sector. Al parecer el desplazamiento se vendría generando en vehículos tipo campero, previéndose preliminarmente la participación de cerca de 100 personas. Estamos hablando de aproximadamente 100 personas a se controlaron. No, ellos están como lo dije anteriormente, están en Cimití. Eh, la alcaldía está adelantando todo el procedimiento para la recepción y atención de esas personas. Hasta el momento no se confirma que exista inconveniente en el puesto de votación de la vereda al diamante. Didier Rodríguez, defensor del pueblo regional del Magdalena Medio, se refiere a la situación a esta hora en el sur de Bolívar. La regional Magdalena Medio ha tenido conocimiento de... Unas situaciones que han alterado el orden público, específicamente el asesinato de dos personas en la madrugada del día viernes y de igual forma una situación eh, de alteración del orden público de un enfrentamiento de la comunidad campesina con algunos miembros eh, de la policía el día viernes eh, en horas de la tarde. Eh, en atención a estas situaciones, en un consejo electoral en un comité electoral que se adelantó el día de hoy le hemos solicitado de manera respetuosa pero vehemente a la fuerza pública que se garantice la seguridad de los testigos electorales de los jurados de votación pero sobre todo de la comunidad del corregimiento del diamante donde ocurrieron eh, esta situación de, de orden público el asesinato de estas dos personas y desde luego lamentando pues esta situación que se está presentando a portas de un proceso electoral que se adelanta en las próximas horas en todo el país. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja rescató a un pequeño gato de una alcantarilla. El Capitán Alexander se refiere a este caso. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja la noche anterior atiende el llamado de la comunidad, donde nos informan al parecer de un felino un gato que lleva más de dos días en una tubería de aguas lluvias, inmediatamente procedemos a enviar una máquina con personal y comienzan a hacer el trabajo para tratar de liberar este gatico, es así como se ve la necesidad de traer una máquina para poder aplicar agua en uno de los manjoles y poder que el, el gato descienda Afortunadamente se hace esta maniobra en el sector ubicado en la calle 52, número 34B04, y se logra extraer sano y con vida a este felino que llevaba más de dos días atrapado en la alcantarilla. www.enlacetelevisión.com es la página en donde usted podrá encontrar más información. Hacemos una pausa y ya volvemos. Fundación Magdalena Medios. De comunicación. Un de los medios. Oferta especial en los autoservicios La Quinta. Por compra de 25 mil pesos en productos colgate lleva 5 libras de arroz a solo un peso. Máximo 2 ofertas por cliente. Oferta válida del viernes 11 al martes 15 de marzo. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. ¡Vamos Oiga. a ganar! ¿Usted sabe cuál es la propuesta de este candidato? Uh -uh. A mí, ni me pregunte, porque a mí me están pagando y me dicen, haga eso y yo lo hago. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a Esto ganar! no puede seguir pasando. Vota por propuestas. Dale a tu voto el valor de hacerlo bien. Enlace Televisión. Comprometido con la democracia.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 Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Un balance positivo entrega delegación de deportistas y entrenadores que participaron de juegos intercolegiados del orden departamental. Cómo satisfactoria califican participación de las diferentes delegaciones en los Juegos Intercolegiados. Primero que todo felicitarlos a todos los de la Delegación de Natación, que es la que me corresponde a mí. Los muchachos, excelente disciplina, excelente compañerismo, vinieron como, con los objetivos claros. Eh, todos los tiempos que participaron bajaron hasta 5, 3, 6 segundos en cada prueba. Eh, pues afortunadamente tenemos a Oscar que en estos momentos creo que está clasificando a los Juegos Nacionales. Disciplinas como el atletismo tuvieron un importante número de preseas en estas competencias. En atletismo se hizo oro en 200 metros, en 800 metros, se hizo plata en impulsión de la bala y se hizo bronce en salto largo. Además se eh, logró eh, ubicar a un deportista de patinaje, al deportista Héctor Bayona, en la selección Santander que irá a la fase final de los Juegos Intercolegiados. Con estos resultados atletas y entrenadores esperan seguir brindando positivos en las distintas disciplinas deportivas. Estaba bastante emocionado, eh, tenía muchas ganas de entrenar, en Barranca tuve algunas limitaciones con los entrenamientos, pero gracias a Dios con lo que pude hacer. Eh, pues se lograron todas las medallas que llevo, gracias a Dios. Primero que todo, de, quiero dar las gracias a Dios y agradecerle a los profesores de la institución educativa Marianos y al profe que me ha motivado tanto. Desde que estaban en los entrenamientos, eh, me preparé tanto psicológica como físicamente. Para que me fuera muy bien en la 80, me tenía mucha fe, o sea, siempre dije, no, me tengo que ganar la 80 metros, me la tengo que ganar. Honestamente antes de comenzar me sentía pues como ansioso, incluso tenía hasta ganas de llorar porque me sentía muy mal, pero ya entro olvidé todo y lo que hice fue correr y dar lo mejor de mí como se esperó, pues al final el resultado fue el esperado y mucho mejor la verdad. Con estos resultados atletas y entrenadores esperan seguir brindando buenas noticias en las distintas disciplinas deportivas. Inderva abrió canales virtuales para su interacción con los distintos actores del deporte en el distrito. Inderva ha habilitado nuevos canales virtuales para bonificar el trabajo y actualizar la información de los mismos en este 2022. Francisco Ernesto Monsalve, director de Inderva, así lo expresa. En el marco de la propuesta del plan de apoyo a los clubes deportivos, es necesario que se mejoren los canales de comunicación. Entre el INDERBA y entre los diferentes eh, clubes deportivos. Por esta razón se ha implementado una estrategia que permita consolidar la información que se tiene de los clubes. Y agrega el director Monsalve lo siguiente. Para lograr esto, en la página de INDERBA este, se ha generado un enlace que permite la actualización de los datos generales de cada uno de los clubes y en las diferentes disciplinas que tiene la ciudad. Estamos invitando a, la, a los representantes legales de, de los clubes, de, de las instituciones, a que diligencia la información solicitada y a vincularse de esta manera a la propuesta. Finalmente el Ejecutivo invitó a los interesados a ser parte de estos canales de comunicación. Docentes del Corregimiento Meseta de San Rafael adelantan campaña de recolección de libros para niños del campo. Estamos invitando a toda la comunidad a vincularse a la iniciativa Rural Lectores, sé cómplice de esta aventura, iniciativa que busca fomentar y fortalecer el hábito lector de todos nuestros niños, niñas y adolescentes del sector rural. El Centro Educativo Rural Meseta San Rafael se vincula a esta causa, generando ayudas para apoyar nuestros procesos lectores. Comunícate al 313-447-82 a quienes nos desean colaborar. Donando libros de literatura que no usan y están en casa. Devolvémosle a la vida. Recuerden que la unión hace la fuerza. Hasta aquí la información más importante de las últimas horas. Esto es Enlace Noticias, lo que usted quiere ver.